entonces ahora aquí ya tengo mi imagen esto yo no sé por qué no me lo están viendo hacia atrás esto lo va en el fotor. podemos darle control z y no nos tiramos nada listo bueno